Les saludo en nombre de la Policía Nacional. Gracias a todos los miembros de diferentes espacios, programas y medios de comunicación que se han dado cita a esta rueda de prensa. Gracias por la invitación. En nombre de la Dirección Regional Noreste, Mayor General Crescencio Jaques Hernández, Dirigida por nuestro director regional, general de brigada licenciado, Eduardo Alberto Ten, nos complace que ustedes estén aquí presentes, hagan de conocimiento a la ciudad de San Francisco de Macorís y al país los pasos que se han dado en torno al avance de la investigación de dos homicidios acaecidos en los últimos días en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Cumpliendo con, nuestro, con nuestra misión de dar solución a los casos que generan intranquilidad en la población, informamos sobre el apresamiento de dos hombres vinculados a la muerte de un hombre de 70 años de edad y una mujer de 36 años. En ellos separados en este municipio de San Francisco de Macorís, provincia Duarte. Gracias a una extensa labor de inteligencia, así como también del análisis de evidencias en las escenas del crimen, Nuestros policías y los miembros del Ministerio Público identificaron y capturaron a Cristian Joel Vargas Amparo, un dominicano de 29 años de edad, y Carlos Ramírez Ortega Morel, alias Carlitos Ia, de 44 años de edad, mientras que los prófugos son Giancarlos Francisco Ortega, Adonis Jiménez Báez, Manuel de Jesús Reyes Ten, Aria Manuel Glob y Waldi Alcibíades López Jiménez, este último identificado como el autor intelectual y quien reside en los Estados Unidos. Las víctimas mortales son Enrique García Alia Quiquito, de 70 años de edad, ocurrido el pasado 10 de marzo del presente año. Y Sífora Joanca Rosario Ten, de 36 años de edad, que fue ultimada el pasado día 18 del presente mes de mayo. Ambos eran empleados del empresario inmobiliario Nestaliz Reyes Minas. El prevenido, Cristian Joel, al ser cuestionado, manifestó a los investigadores y a los miembros del Ministerio Público que él había sido quien mató a la mujer en compañía del prófugo Jean Carlos, quien manejaba la motocicleta. Informó que Giancarlo Francisco Ortega, le dijo que él había sido quien mató al hombre mientras se desplazaba en un carro pagado por Manuel Glock. El mismo dijo que el intermediario para la ejecución de los hechos fue el detenido Carlos Ramírez Ortec Morel Aria Carlitos Ia. Agregó que al momento de planificar la muerte de Sífora, Carlos Ramírez Ortega Morel, Aria Carlitos Ia, le había confesado que Manuel Glob, que el homicidio de la mujer era en advertencia al citado empresario para que pague una supuesta deuda de 47 millones, la cual no ha saldado y que el producto de un negocio con el prófugo Gualdi de López Jiménez alia El Bebé, quien reside en los Estados Unidos. Asimismo, los medios de transporte que se utilizaron para la ejecución de estos dos horrendos crímenes ya están en poder de la Policía Nacional. Se trata del carro marca Kia modelo K5 color gris la motocicleta marca Tauro Modelo CG color negro. Ambos serán enviados a la acción de la justicia como medio de prueba para que los magistrados lo utilicen en su contra. Se continúa trabajando con las pesquisas para los fines de la